Ay, luna, cuánto tú sabes, conoces tantas historias. Ay, luna, si no estuvieras, la poesía quizá ni existiera. Te he visto luna mañanera y jamás te vi tan bella y entera. Me asomé y te vi desde mi ventana Te marchabas alegrando mis mañanas Me fijé muy bien en tu imagen Tenías bellos ojos en esa cara Me sonreías clara y abiertamente Y de pronto comprendí de repente, hay luna, cuánto tú sabes, conoces tantas historias. Ay luna, si no estuviera la poesía, quizás ni existiera. Ay, da, da, da, da, da, da, da. Da da da da da da da Luna da da da da da da da da Se acostumbra uno a verte, tu pálida se embruja mi mente. Estoy tan enamorado de ti, luna, pero tú estás lejos, no hay fortuna. Esta noche te miraré de nuevo, trataré de hablarte en vano, tú solo respondes a mi mirada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 Hay luna si no estuvieras, la poesía quizás ni existiera. Hay luna en cuanto tú sabes, conoces tantas historias. Hay luna si no estuvieras, la poesía quizás ni existiera. Ay, luna, cuánto tú sabes, cuánto tú sabes.